¿Me puedes dar un tip de qué se trata tu De lo que hay que pasar, de lo que hay que aprender, de lo que hay que aceptar mientras tú estás viviendo la vida para convertirte en un actor. Lo que dicen que la, de lo que hace una leyenda, lo que, lo que, lo que, cómo aceptar la vida. Lo que es lo que el trabajo del actor, el día al día sobrevivir. ¿Qué de es este evento? Que ahora estamos aquí que estamos aquí por ocho años y tenemos 70 películas y que cuando yo comencé habían dos, solo dos cines en la República Dominicana y que cuando yo entré a Hollywood era el, el segundo actor dominicano y entonces ahora hay tantos actores dominicanos, ahora hay tantas películas que salen de... hay tantos actores entrando a hacer cosas, entonces es todo muy diferente, eso me emociona que he visto un crecimiento, que por ejemplo el carpintero uh, no está haciendo cajas para muertos, está haciendo cajas para sets, está creando arte para una película, la, la que, las costureras no están solo haciendo vestidos para bodas, quinceañeras, están haciendo vestidos para películas, el arte, la, los cuadros, están haciendo cosas interesantísimas. Entonces eso es totalmente uh, emocionante, porque cuando tú ves uh, la industria crecer de esta manera, que los muchachos ahora están leyendo acerca del cine. ¿Qué es? no era una cosa que existía antes, ¿entiende? Entonces eso es totalmente emocionante.